Para sumar fracciones primero tenemos que multiplicar en diagonal Esta diagonal primero, 1 por 2 sería 2 Más, ahora multiplicamos esta diagonal 4 por 1, 4 y abajo multiplican los que están abajo 4 por 2 sería 8 Arriba 2 más 4, 6, abajo 8 se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. Entre 2, 6 entre 2 es 3 y 8 entre 2 es 4. Respuesta 3 cuartos y ahí termina.